se enoja chupupupida. Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja El día de hoy vamos camino a desayunar y los vamos a llevar a una cafetería que es toda 2D De hecho se les acabo de mostrar en mi instagram, fuimos hace poquito pero nos gustó tanto que vamos de regreso. La acaban de abrir hace poquito aquí en Kioto, como, como un mes y medio apenas. Y está muy bonita y muy rica. De hecho esta cafetería está ubicada también en Tokio y también la tienen en Seúl. miracle. miracle. <sum> <sum> <sum> Corazón y el chico irónamio no me quimduro. Corazón irónaso. Sí. Copia y Sí. Hacen para ver cómo lo viste. Wow, todo Ya llegamos, chicos. Este es el cafecito. Se llama Incafe 2 d Chicos, como hemos venido en la mañana, somos los únicos en el café. Vean, qué bonito. 열심히 SNS 활동하고 있지만, 다음에 이제 너무 배고파서 주문을 할게요. 여기가 주문 방법이 엉두기에서 이렇게 라인으로 주문을 라인. 할수 있어요. 또 이렇게 여기에 다 메뉴가 나오고 휴대폰으로 씻기고 메뉴 나올 때 계산을 하면 돼요 뭘 먹을래? I want the cheese and bacon croissant. Cheese and bacon croissant? Yes, anchovy. 아하. 네, 나는 모르겠어. 3 hours later. 아야토는 항상 많은 시간을 소비합니다. 아 어떡하지? 여기 메뉴가 진짜 많거든요. 진짜 많아. 6 horas later. Tú dios, antes <repeas> <repeas> Yo pedí un cuernito, son cuernitos aplastados. Esta es la especialidad de aquí, son croissants que los hacen como un waffle. Y los tienen de diferentes sabores y el mío es de queso con tocino y ensalada. Lo voy a acompañar de café y Hayato pidió uno que es el clásico acompañado de ensalada. Pero él pidió también curry de pollito y un té y también tiene una gelatina de café. ¡Buen provecho! y aquí más! Chiquita, no tengo pa. ¿Qué mm. Yo tengo que poner lechita y azúcar a mi café 그렇게 더 많이 종류가 있잖아, 초코, 맛자, 이런 거 아니면 스트로베리, 그런 초콜릿. 것들. 초콜릿. 근데 결국에는 이런 스탠다드가 제일 맛있단 거야. 아 진짜? 아니, 모든 것들 그런 것 같아요. 아이스크림도 결국에는 마닐라가 제일 맛있는 거야. 사람마다 달라 그거 나한테 제일 맛있는 아이스크림 초코 아이스크림 같아요. 아니 나도 초코였지만 근데 결국에는 제일 스탠다드가 제일 맛있단 거야. ¿Qué es lo que es? Coffee pillo, eso. Es que me cuesta levantarme si me dormí a las 3 ah, pues de la mañana. No te un ese Ya sé. Hola. Coffee moquillo, unirá. 먹은 후에 흉통 팟아 먹은 젤젤젤 아까 조금 젤야젤젤젤젤젤 그래서 젤젤젤젤젤젤젤젤젤젤젤젤 <웃음> <웃음> <그치? 웃음> <못> <웃음> <웃음> Gracias. Chicos, ya terminamos el foro shoot. Así es como se hace el Instagram de Hello Tania Chan. Y ahorita vamos llegando a un lugar para descansar y sentarnos a hacer el QA que les pedimos en Instagram. Hoy hace un montón de calor, ya llegó el verano japonés, todavía no al 100, pero ya hace mucho calor. Ay, aquí está la sombrita, qué rico. Qué rico. <ríe> miren, esta es la zona donde queremos sentarnos el Q&A. Este edificio solía ser una escuela, ya se los mostramos en un, en un video antes, creo. Y miren, aquí nos podemos sentar a platicar. Y es momento de hacer el QA. Es el primer Q&A ¡Uri! Yo, ¡Ay! Es el primer que a del canal, chicos. Bueno, aquí tengo las preguntas en el celular, las que estuvimos eligiendo. Gracias. Sí, muchas gracias por todas sus preguntas. Muchas gracias. Primera pregunta. Hayato se enoja. ¿O tu tema qué también? Dion H. ¿Sara mi aso? Piolo Anne, con dejarte. Comchon, busoyo. ¿Echacha? Sí. Yes. Cuidado. Si fuesen animales, ¿qué animal serían? Bear. Canachi, Pudul. <laughs> Prim. <laughs> Gordi. <laughs> ¿Dónde? ¿Qué país latinoamericano les gustaría conocer? Argentina. Colombia. Perú. Ajá, nada. Ani, nián. ¿Y son eh. Okay. Buenos Aires. Buenos Aires es a dochi, no. ¿De Argentina. Okay. ¿De Buenos Aires? Yes. Y luego, ah, Machu Picchu. Perú. Ah, Perú. Y luego. Panama. Ah, Panamá, claro. Yeah. Ajá. Uh -huh. Quiero ir al Canal de Panamá. Bien, yeah, Naranja? No, no. Ah, allá de Naranja. ¿A dónde voy? Ah, Cancún. Ay, Cancún, Cancún. <laughs> Queremos luna de miel en Cancún y queremos regresar. Sí, de Monterrey, Caso, quiero ir un Ah, ne, Guadalajara, do quiero ir Sí, me quiero ir a un chico. Yo chico eso. ¿Cuál es el momento más romántico que recordáis desde que os conocéis? La propuesta de matrimonio. ¡Ay, baby! ¡Muy cute! No, no, no, no, no, no, no, 2018, 120. ¿Cuál? <laughs> yes, it was very romantic. Hangang es somasante un chon romántico propuso ¿Cuántos hijos quieren tener? Pisa, sí, una 네, pizza, pizza. Uh -huh. es tu casa de en sueño. Quiero una casa en tonos blancos. Me gustan mucho las casas blancas y que los muebles de madera y todo sea blanco. Y que tenga como mucha luz y ventanales grandes y tenga patio. Ah, mucho Sí, pero no. sí. hayato como... Ah, yo Hayato con un buog. Sí, sí, sí. Yo he dicho que es un buog, pero. Sí, un sí, sí. ¿sí? ¿Cómo describirían su relación entre palabras? Salud. ¿Cómo describirían su relación en tres palabras? Ay, poco. ¿Cómo describirían su relación en tres palabras? Saludos desde Argentina. Saludos hasta Argentina. Kyogo. Ah, Koro. Ok, ok. Yo recibí yogur con ella. Hangu Koro, Hacha. Kyogo. 귀엽다. 그리고 Chemita. Ah, Chemita. Qué difícil pregunta. Dios, muy urigo romántico. romántico? es romántico? Entonces, Ajá. ¿Eh? romántico. is not a real world. Ah, ¿en Ah. Caranceropla. ¿Qué comida o restaurante extrañan más de Corea? Kimchi del del día de veras. Kimchi que <s> <s> <talhan -mari, s> Takalbi. Da, da, da, da. Da. da. We want to eat. Sí. We like yes. Next. ¿Cuál es su postre favorito? Me gusta mucho el pastel de limón. Nanum mm, dalgi tarte? Ah. Y milk grape. Ah, también me gusta mucho el pie de queso. Pai ah, de queso? Mm, cheesecake? cheesecake. Ah, cheesecake. Ah, la cheesecake ¡Sí, lo sé! ¿Tendrán mascota algún día? Yes, sí, un, per, un perrito puddle y lo quiero color café porque ahorita tengo, tengo una blanca y quiero que sea café. Prim 2. Sí, queremos que sea coco prim. Yes. ¿Cuál es su lugar o en Corea y en Japón? 1, 2, 3. Hangang. ¿Y vuelven a matar el cocate? 1, 2, 3, Okinawa. 아, 진짜? 어, 나, 은, Kyoto, 촌추와, 그, 여기 이, 촌추와. 아이고. 우리, 결혼 우리, 아니, 하기 전에 우리, 나한테 우리, 일본에서 어디에서 살고 싶냐고 그리고 나는 우리, 우리, 우리, 우리, 했어 우리, 진짜 우리, 우리, 맞아 너무 예뻐 우리, 교토 진짜 우리, 우리, 맞아 우리, 우리, 우리, 우리, 우리, 우리, 교토 알구나 베스 페레 페레앙, 맨 간단. 당연히 하죠. 씨, <웃음> 당연히 하지. 근데 나는 파이트라고 생각을 안 해. 디스커션. 아, 디스커션. 왜냐면 당연히 의견이 다르고 우리가 이제 거의 20년, 30년 동안 살아온 환경도 다르고 문화도 다르니까 다른 생각이 있을 거잖아요. 그래서 그것 때문에 파이트는 안 해. 우리는 그냥 의견을 그냥 그리고 그 다음에 엑스체인지 그리고 우리의 하나의 해결책을 내요. 우리 대답. Yes, yes, yes. 그래서 파이트라고 나는 생각을 안 하고 있어. 그리고 하나 좋은 점은 우리는 언어 우리 먹을 안 써. 그래서 바가네도 먼저 잘 생각해야 되고 그리고 한국어로 어떻게 이말 해야 돼. Curón chica rio. ni sonica, chocun que chana choca. ¡Más! ¿Por eso yo ahí jaltero? Llegué a ne, mucha chonchón y yo ahí jal suizo. Macia, macia. Okay, siguiente pregunta. Hayato, qué costumbres ¿Qué? latinas adquirió con Tania y Tania qué costumbres ¿Qué? asiáticas. Hayato, a chumbar. 나랑 만나기 전에 그냥 일본 사람처럼 바비랑 미소수 먹고 있었는데 지금 이제 커피랑 빵 먹고 있어 그 하나 아, 그리고 나는 옷? 옷 스타일? 원래부터 그냥 아시안 스타일 좋아했잖아 네 원래부터 좋았어 근데 이번에서 또 일본스러운 스타일 수고인 것 같다 모르겠어 그냥 이제 엄청 <목소리> 섹시였어 아니면 엄청 좋아. 치마. 그런 거 별로 안 써. 네. 맥킨허도 나도 좀 생각해볼게 볼게. 좀. <웃음> 아, 재밌는 거 같네. 야, 나도 좀 모르겠어. 너무 잘해. 음, 음악 너무 좋아해서. 음. 음악이 있으면 몸이 이렇게 음. 움직이는 거 같아. 다니아가? 일봉사처럼 한 엔더. 저거라도 먹어. 씨. <웃음> 진짜 아시아 춤 배우다 설때 좆카라 엄청 어려워서. 진짜. 아마 육 개월 동안 잘못 먹었어. <웃음> <웃음> 근데 이제 익숙해졌어. 당연해. 그리고 밥 나는 원래 밥안 좋아서 근데 조금 맞아, 맞아. 진짜 조금만 그치, 먹을 그치, 수, 수 있어서 근데 이제. 녹차도 그렇고. 아, 네 녹차도 그렇어. 미소도 그렇고. 아하, 미소소. 나 이제 익숙해졌어. 나 네. 먹을 수 있어. 야. 마지막 <웃음> Como era sua vida antes de conhecer Green? <웃음> 그리... 게, 아.. 그랜? 개감비요? 많이 받았어 진짜 됐다. 나는 하얏도 만나기 전에 혼자서 아, 다 하고 있었어 우리 아, 너도 그렇지. 그냥 우리만 생각할 수 있었어 근데 아, 이제 팀도 했어 나도 알바만 하고 있었어 매일매일 나도 일 많이 하고 있었어 한국에 가고 싶었으니까 나도 한국에 가고 싶어. 우리 열심히 일하고 있었어 매일매일 그냥 알바만 하고 있었어 근데 이제 우리가 둘이서 사니까 항상 그냥 우리 생활을 생각하고 있어 그냥 편하게 살고 있어 둘이서 뭐 어디 갈까? 둘이서 뭘 먹을까? 맛있는 거 먹으러 갔자 그냥 일 끝나면 그냥 다니아랑 어떻게 오후, 지낼까? Uh -huh. 오늘 뭘 볼까, 이런식으로 시그니처, 드라마 뭘 볼까, 시그시그지? 이렇게 생각을 우리 쟤, 마, 이 친구가. 우리 브브브라민, 너가? 네, 네. 네, 네. 네, 네. 네, 네. 네, 네. 네, 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. 네. ¿Qué lo Sí No o oh, yeah. <risa> Esperemos que les haya gustado el video. Por favor, no olviden regalarnos un like y suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! Bye. Adiós.